Sí, la ha dado, lo ¿no? Los menos manos. Perfecto, oh, bro. guapo! ¡Ay, Lo leo. ¿Yes? Eh, una pizza mediana, ¿de qué la queréis? ¿De barbacoa? Eh, media de barbacoa y la otra... Havana. Hawaiana, ¿Hawaiana con piña? <risa> ¿Sí? ¡Coño! ¡Coño! Estamos... Estamos luz. Luz. ¡Toma luz, loco! Lo... Pero, pero, una cosa, ¿esto qué es? Porque está todo lleno de sangre, loco No sé. No, ¿No lo pone en algún sitio? ¿Qué tenía mal este? La pierna. ¿no? Ay, mierda, esto no funciona, loco. A ver, ¿qué se tiene que fachar aquí? <risa> <risa> ¡Loco! ¿Esto? 30.000 likes para que este pobre señor se cure. Y no me refiero al que está en la puta camilla. Da cosa, ¿eh? Le estás perforando el estómago. Pero no tienes que... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahí va, brutal. Pues re, re, re, repetimos, ¿no? ¡Mírala! Pero ahí no la <risa> pongo, Vale, a mí no me mai, ¿eh? <risa> <risa> <risa> <risa> Un momento. <risa> que se me va. Que se me ha el pulmón, loco. Eres guacón, uno tiras. Vale, ahora que tengo que tirar esto: el hígado. No, no, no, el hígado es. ¡Ay, ay! ¿Ahora? Está muerto. No, el azul. ¡Ay, ay! No! ¡Por qué no! <risa> ¿Por qué no? ¡Ahí disco! ¡Habéis cómo detrás! ¡Soo! Ya me jabería la ¿Cómo cargarse una persona rápida, gente? ¡Ey! ¡Ah! está. ¿Y esto? Ah, vale. Pues los ruñones. Vamos a los ruñones. ¿Y cómo se hace? Ok. Ahí me llaman. El trepisa. La pizza, el loco. ¿Sí? Eh, la calle. Bajas abajo a la derecha. Donde está pila la rotonda. Sí. Sí. ¿Que, que llega el pichero en cuánto? 10 minutos. Gente, apunta que tengamos cuánto eh 18.90 en efectivo. Gracias, loco. Shh. Oh, pero a ti... Luego pintaremos algo más productivo, ¿vale, gente? De momento, cerrar el cajón. ¡Uy, bo! área 51, por favor. No, qué más rollo, loco. ¡No! ¡Por favor! te tengas cuenta, fin de puta! Te lo juro, me rayo, ¿eh? ¿Cómo lo sabes? Porque no lo va a ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Ves eso? Está perdiendo sangre. Busca una jeringuilla. Busca una jeringuilla, gord. Para darle el choque. Ya está. Ahí está. ¿Y cómo sabes que es la verde? ¡Ja, ja, ja, lo loquete! Operaciones de cerebro, loco. ¿Quién quiere operarse, loco? Más listo. Más neuronas. Pero ten tenemos que apuntar lo que hacemos. A ver. ¡Ah lo saca así! ¡Ah, así si saca los ojos así, loco! ahí! ahí. Va. A ver, para sácale los ojos este. <risa> Ay, mierda. Va a turno de mí, ahora es fácil, eh. Ya lo, ya, ya lo tenemos, gente. Ya ya está, eh. <risa> Guille, no te preocupes, que por ti estamos. Eh, guapetón, eh, eh, guapetón. Palanca.